Gits. Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Bienvenidos al Cringe Paranormal. O paranormal nada más, como ustedes lo quieran y gusten ver Yo digo que cringe paranormal Pero bueno, el día de hoy, fíjense, yo ya estoy en pijama, como ustedes se pueden dar cuenta Y ya me estaba a punto de desmaquillar, pero me acosté de que cinco minutitos a ver el Instagram Y estaba viendo sus DMs así de, oh, ok, qué maravilloso, no sé qué, contestándoles y demás Y de repente vi que tenía muchos mensajes de que checaron perfil de Facebook Que lo checara, que viera a sus amigos, que, sus, que, fiera, que viera sus fotos y demás, y yo dije, ah, ok, a ver, déjeme meto y empecé a ver y yo así de, ok no vi todo porque quiero verlo junto con ustedes y descubrir qué es lo que hay detrás de este perfil y, mmm, bueno, ahorita lo vamos a ver pero ya tiene un montón de gente que lo está compartiendo de hecho, ya de mis amigos, de mi Facebook personal también ya están hablando de él y demás entonces dije, bueno, son las 10, 12 de la noche déjeme pongo a grabar, aunque sea en pijama pijamada con marijo Oigan, sería un buen tema, ¿eh? Así que subir videos en la noche, hmm, estaría bien. María José, recuerda eso para analizarlo y ver qué... Tal. Ok, así que vámonos directo a empezar con este video Recuerden seguirme por mis redes sociales que aquí van a estar apareciendo Me pueden seguir por TikTok, subo videos casi todos los días Me pueden seguir por Instagram para las historias de Instagram Para las tarjetitas que regalo los fines de semana De Netflix, de Google, de lo que sea um, ¿Qué más? También tengo Facebook, también tengo Twitter Y pues bueno, recuerden suscribirse a este su canal favorito paranormal Y si no, se va a volver su canal favorito Y recuerden que ya tengo un canal secundario que va a estar apareciendo aquí en una pestañita y pues ahí van a verme hacer cosas no paranormales pero igualmente chidas Y bueno, los quiero mucho, vámonos adelante porque acá está mi computadora y acá vamos a ver qué show con este perfil Así que vamos ya Ok, así que miren, el perfil se llama Amanda Daniel Harris entre paréntesis extasia Así que mientras yo les digo esto, vamos a estar grabando exactamente mi perfil de este lado, bueno, más bien su perfil ¿verdad? ¡Listo! Ya estamos de este lado ok, así que vamos a ver, aquí dice Amanda Daniel Harris I am the newest model uh, blah, blah, blah. dice que aquí en la, en la descripción aquí lo que dice es yo soy la eh, modelo más nueva en Rubber Woman Studio o sea, el estudio se llama Rubber Woman y para el fabuloso Wiki Rubera Según yo, Ruber es como plástico o algo así Su foto de perfil, ok Miren, mucha gente se está como exaltando un poco Impactando por esta foto y por todas sus demás fotos que enseguida las vamos a ver Bueno, podemos ver que eh, yo creo que eso de Ruber es como por plástico Y curioso porque justo acabo de subir un video sobre un comercial en youtube donde así personas que tienen como cara de plástico eh, como que asustan a otro señor pero bueno aquí podemos ver que trae como una máscara encima porque pues en la parte de los ojos se ve que ahí está recortado y pues se ve que ahí se asoman los ojos eh, obviamente el pelo se ve que es una peluca y pues ya no bueno vamos a ver la siguiente ah aquí podemos déjenme esto les quería enseñar si nos vamos un poquito ya tiene eh, casi 18.000 seguidores, porque no hay opción a agregarla, simplemente para seguir, ¿ok? Bueno, en esta foto, que es otra variante de la que vimos anteriormente, podemos ver un poquito más esto de los, de los ojos, de que pues sí está como cortada la, la máscara y por ahí asoma sus ojitos. Tiene 14 mil veces que las personas lo han compartido. Ah, cabe resaltar antes de todo que... Esta foto se subió el 30 de octubre del 2019, ¿Okay? Y vean cuántas personas lo han compartido, de que hace un momento, hace un momento, es un momento, hace un momento. Todo el mundo así de que ve a sus amigas, ve a sus amigas, no sé qué, ven sus fotos y bla, bla, bla. Bueno. Ok, entonces acá, en los detalles, igual dice que trabaja en Rover Woman Studio, que es donde ella ha dicho que es. Acá dice que modela como máscaras femeninas, que trabajó como eh, maquillista en otro lado, que trabajó como modelo también en Ecuador Masking, Ecuador Masking, pues de máscaras, Ecuador. Estudió látex en látex, ok. Estudió en Rubber Sisters University of Transformation. Eh, estudió también cabello y maquillaje, vive en Illinois, es de Illinois y está en una relación. No tiene mucha información porque su primera foto, o sea, la única publicación que vemos es el 30 de octubre del 2019, después otra igual 30 de octubre, a ver, vamos a ver esta que se, se subió el 31 de agosto. Al igual que bon Skinny, eh, tiene su máscara de látex encima. De Este látex es como de la que es como más realista, quiero pensar yo, o sea, que se pega como más al, al, a, pues sí, a la piel, a la forma de tu cara pero le maquillan como por encima por ejemplo pues el maquillaje de los ojos lo morado y esto rosita de aquí pues está súper por encima y también el delineador porque pues sus ojos se ven como sumidos es decir que pues ese no, esa no es su piel pues y pues bueno creo que aquí en esta foto podemos ver que eh, tiene cuerpo de mujer no sé cómo, como... Ah, ok creo que ahora sí ella es la, re la real ajá, sí, vean la, ¿vean la diferencia con máscara, sin máscara Creo que con máscara Sí, con máscara Con máscara Máscara Ok, con máscara Solo, O sea, la máscara está X Pero yo creo que el maquillaje de los ojos es lo que lo hace así como Ok Se le ven como los ojos chuecos Ok, máscara A ver qué decía acá Ah, le pusieron ¿Sales en tu máscara? O sea, ¿sales con tu máscara? Y acá también le pusieron, este, como que, ah, o sea, te aventuraste a ir afuera con tu máscara y quiero escuchar sobre tu experiencia, ¿ok? O sea que no es muy normal, digo, pues, obviamente va a llamar la atención, ¿no? Si a ti eres una persona que te gusta llamar la atención, pues yo creo que está excelente, yo sinceramente, yo que soy toda penosa y así, pues no, me daría pavor salir con algo que sé que la gente me va a voltear, a ver. Uh, ok. Y bueno, seguimos bueno con las fotos. Esta, esta creo que es otra máscara. Otra máscara, otra máscara. Y pues sí, les digo, el maquillaje va por encima. Entonces creo, más bien, hasta aquí mi teoría va en lo siguiente. Sinceramente creo que esto de usar la máscara y demás es como un alter ego o un personaje que ella tiene por, por los comentarios que le ponen así de órale, saliste con tu máscara, no sé qué, o sea, es decir que eh, a lo mejor todo esto lo maneja en sus redes sociales, pero bueno, ya que ella pues se lanza la aventura de salir con su máscara al mundo real, a un mall o lo que ustedes quieran, pues es cuando eh, esto se vuelve como parte de la realidad. Pero igual siento que ese personaje que hay cuando se pone la máscara, pues es, es diferente a cómo es ella, ¿no? Yo quiero pensar. Pero bueno, vámonos a sus amigos, que es lo que la gente le llama más la atención. Creo que estas fotos son las que ya vimos... Me parece que sí. Sí, les digo, sí, a lo mejor esta persona tiene pues inseguridad o no le gusta algo de ella, lo que sea, pues cuando se pone una máscara, pues realmente es que ya no la reconocen y a lo mejor eso es parte como de su personaje, por decirlo de alguna manera, o de su alter ego, o así se siente mejor. Digo, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgar, no? O sea, en ese caso ella podría ver mi perfil y me podría decir, "Oye, a ti pues te estás toda rara y te gustan las cosas turbias, o estás mal de la cabeza", y yo le podría decir, pues de que, "Sí, pues sí a lo mejor, pero pues así me gusta a mí, ¿verdad?" Y pues igual yo a ella, o sea, no tenemos por qué juzgar a los demás. Ahora, en este tipo de perfiles, generalmente, o sea, esto pasa en cualquier como comunidad eh, social, por decirlo de alguna manera. Es decir, les voy a poner un ejemplo mío. A mí, que me gusta lo paranormal, que me dedico a lo paranormal y demás, ¿con qué tipo de persona me rodeo? De gente que le gusta lo paranormal, de gente que hace el mismo contenido que yo paranormal, es decir, de terror, bla, bla, bla. Okay. este, Ok, O sea, de mis compañeros youtubers que se dedican igual a los mismos temas que yo, de esas personas me rodeo igual las personas que se dedican al maquillaje, tienen amigos, amigas que se dedican al maquillaje también y demás. Es lo mismo en este caso, por ejemplo, yo aprendí gracias a ustedes, esto lo supe gracias a ustedes, que hay gente que hace roleplay de sims en facebook es decir que sus sims como que lo llevan a perfiles de facebook y ahí siguen con el roleplay entonces pues qué personas tienes agregadas ahí por las mismas que se dedican al roleplay de sims en, en facebook es, es lo mismo en este caso las mismas personas que se dedican a esto como de ponerse máscaras de látex a no sé el maquillaje el peinado la cómo le dicen personificación Sí, como de ser otra persona o vestirte de otra persona y demás, pues es las mismas personas que tiene agregadas. Vamos a ver esta de Lisa Ann Reed. Les digo, es lo mismo personas que tienen máscara y ya. Ok, aquí no veo. Ok, vámonos a otro. Esta, Erika Doll. Eh, aquí. Y dice, yo soy una muñeca viviente, me gustan los diferentes roles de muñeca. Y pues ya, eh, aquí está. Eh, tiene exactamente como que... Sí, les digo, o sea es a lo mejor es un roleplay de muñecas y pues a todo el mundo le gusta, no importa el género eh, que sean o que se identifiquen, pues les gusta tener un roleplay de muñecas. Acá hay otra persona, Pia Walker, que es exactamente lo mismo. Y eh, creo que todas, miren, aquí también trabaja en cross-dressing Igual que la otra persona, vamos a ver qué es esto Tienda de ropa, ok, uno más A ver, Iris one. Y pues sí, básicamente es lo mismo una persona que se pone una máscara de látex, entonces pues yo creo que más bien es como que su comunidad, ¿no? en la que se relaciona, pues le gusta y ya tantan tan, es de Illinois y pues básicamente eso es todo lo que hay en este perfil que sí, pues llama la atención, a lo mejor no es algo que nosotros como... Como tal, ve, aquí está también de que estudió en Cross Dressers. Ok, esta es una página de su comunidad que se llama Cross Dressers, así tal cual. Y dice, esta página fue creada para personas que les gusta el Cross Dressing. Entonces vamos a buscar qué es el Cross Dressing. Ok, googleé qué es el Cross Dressing y así fue lo que me, me arrojó de resultados. Ok. Dice que básicamente es... Crossdressing significa vestirse como lo haría el género opuesto. Si eres hombre te vistes como lo haría típicamente mujer. Y si eres mujer te vistes como lo haría un hombre. Habitualmente el término utilizado para hablar de esto ha sido tras... travestismo, travestismo travestismo, entonces básicamente eso es como el misterio de este perfil, simplemente es una persona que le gusta el roleplay, que es de sus gustos y pues les digo, como es una comunidad pues sí, a los de con su comunidad y pues ya tan tan, creo que de este tipo de perfiles uy, hemos visto bastantes que de repente llaman un montón la atención y las pobres personas como que se han de sentir como bien acosadas y esconden todo lo suyo, hasta andan de baja perfiles y demás entonces pues bueno eso es todo y bueno, fantasmitas, espero que hayamos este, pues sí, resuelto, resolvido, iba a decir, resuelto el misterio misterioso de estos perfiles de Facebook. Nos vemos al siguiente video. Los quiero muchísimo y nos vemos al siguiente soy, ya se los dije. Los espero en mi canal secundario y en Instagram, que es donde más hablo con ustedes por las historias. Les mando muchos besos.